Estamos de regreso, señores. Esto es de mañana. Mira, hay gente que debiéramos de meterle un el saco. Joanny, aquí de te que, está el amado. Todo, sí. todo bien porque ven acá. Involucrando. Aquí hay gente que desde que se huele el chocolate, coge para acá y le da para allá, entonces también que pague un día. Que ¿verdad? tú solamente vas a los viernes a saludarnos. Ah, adelante, señor. Francia, adelante. Yo mandé un video que me mandan de la organización El Tejar. Y yo quiero ponerlo porque hay una inquietud. Y, y quiero procurar ser lo más objetivo porque eh, previamente nuestro amigo Gilles Fernández no había llamado porque había tenido una especie de conato con, con el esposo de una sobrina nuestra. Pero ¿qué resulta? que irrumpir ahí y en esta forma, sin esperar a hacer el acuerdo, que ya ellos se quejaron como junta de vecinos frente al ayuntamiento, Siquio visitó, y es un asunto que parece ser le está afectando a Gille y que Gille tiene la propiedad de esos terrenos atrás. Ahora bien, yo creo a nuestro amigo Gille que deben ponerse de acuerdo, porque la comunidad tampoco puede resistir que alguien lo haga a y con personas armadas. Si es así, Gille, está incorrecto. Pónganlo en contexto. ¿Qué es lo que está, que está pasando? Está pasando que Gille está haciendo una vía de acceso a unos terrenos que tiene detrás de esa urbanización. ¿De cuál, cuál, Entonces ¿sí? ellos dicen, de la urbanización, el tejar. Okay. Pero Gille me explicó que él está padeciendo de que las aguas negras que vienen del edificio que había hecho el fenecido Arsenio, más algunas casas, le cae a él en el terrenito y se le están enfermando los... ...en las, los, los, los animales. Sí. Pero hay que entender, Gille... Tienen, ...no deben hacerlo de esta forma... ...porque se ve... ...imperioso, es decir, se ve de, de atropello. Y en esta parte... ...no estaría yo dispuesto a, a mediar... ...porque si es de a la fuerza... ...a la fuerza hay que reaccionar. Y yo no creo que... ...que vamos a caer en esto. Vamos a ayudarnos... ...para que esto no suceda... ...y por eso es que aquí la autoridad municipal... ...tiene que tener control... Los dueños, la propiedad no te da derecho a hacer lo que vengan y te dé la gana, porque hay reglas, hay más derechos. Entonces yo quiero ayudar. Me permite ayudar, lo estoy haciendo público, porque quiero ayudar para que evitar, porque también tengo el compromiso, que yo nací, yo me crié ahí en ese barrio, vive mi madre y somos parte de la Junta de Vecinos. Entonces lo que esperamos es que haya armonía, no atropello, y para mí esto es un atropello, mi hermano. Ayúdanos a, a ayudarte para que seamos armoniosos. Tú vives ahí mismo, detrás. Pero, óigame, eso es una organización que llega hasta ahí. Tú no puedes abrir más. Bueno, ahí está. Bien, bueno. mira. Es una llamadita, Amado. No? Me... Porque entonces no me da chance a que yo pueda cooperar. Mi experiencia con Gigi es que Gigi es un hombre que le gusta... Apaciguar, a, a a, a pero ahora, ahora parece y, ser que él no ha soportado y ha hecho... Sí, pero hay, hay que ver el background. Si es así, hay que ver el background que hay. Quizá él está también a su vez reaccionando Precisamente, pero no a una actitud, no deben, no deben, a una porque actitud. él me llamó, y yo lo digo, uh -huh. y he estado hablando, pero no me han explicado qué exactamente es. Él me explicó qué es lo que quiere canalizar esas aguas negras, yo digo... Que los propietarios del edificio que está al lado de la urbanización no pueden estar canalizando por esa vía, deben tener una planta de tratamiento. Y yo le pedí que me permitiera que vamos a unir los esfuerzos para que entre todos hacer la planta, una planta de tratamiento, pero que no lo haga adredes, sino con el acuerdo para que él sea parte de la solución. Bueno, ahí está. Bien, bueno. Eh, Tenemos una, una llamada, llamada. A teléfono. Buenos vamos, días. A, vamos a recibirla. Buenos días. Buen día. Sí, buenos días. Bueno, no, no se fue. A... Eh, Vuelvo y te repito, Gigi es un hombre comprensivo. Gigi es un individuo con el que tú te puedes sentar a discutir y resuelve. Gigi es una gran persona. Yo pienso que hay que ver lo que hay en el contexto. Yo pienso que con Gigi puede llegar a un acuerdo. Claro. Métete en esa vaina de cabeza. Sí, eh... sí. Pero, bueno, vamos a lo a... De aquí para allá. Eh, vamos eh, con... Y por favor, Gigi, para eso, eso trabajo hasta que nos pongamos de acuerdo. Vale. Ok, vamos a seguir con Félix Rondón Que dice el número del teléfono No se ve, dice él Con Félix Rondón, muchachos No se ve Félix Dice él que no se ve el número